Escombros lanzados a las calles, basura y neumáticos encendidos fue el escenario presentado este miércoles por los estudiantes del Liceo Manuel María Castillo en este municipio de San Francisco de Macorís, quienes están demandando varias reivindicaciones para ese centro educativo. Los estudiantes estamos exigiendo nuestros derechos del centro que nos ofrecen plazo y plazo y no nos traen nada en el centro no hay agua en los baños no hay papel de baño en los centros, los cursos están deteriorados, la comida es demasiada mala y estamos exigiendo nuestros derechos de medicamentos desde el 3 de diciembre, no hay nada cada vez que un estudiante está malo, no hay que darle no hay nada para darle a los estudiantes estamos luchando para un para un nosotros mismos los estudiantes del liceo Manuel María Castillo Alcide Santos, director de dicho centro educativo, dijo que las demandas exigidas por los estudiantes son justas y que en varias ocasiones había denunciado a la Regional de Educación la situación. Ahora mismo como observa, estoy en una reunión de la Junta Descentralizada que el Distrito Educativo, no me llamaron, me dijeron que, que estaban en protesta, realmente la situación es la misma el centro educativo, ninguno de los centros, nosotros no hay recursos para comprar nada, no hay medicamentos. Eh, realmente estamos endeudados con los proveedores que debemos pagarle nosotros, como materiales de limpieza, mantenimiento, eh, materiales que tienen que ver con la higienización de los utensilios que usan para, para el almuerzo materiales que tiene de archivo, etcétera, etcétera. Lamentablemente hay una situación incómoda para nosotros porque no podemos resolver las necesidades. Hay asuntos elementales como de salud. Tampoco hemos podido comprar medicamentos. No tenemos cómo hacerlo. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.